<risa> es, bien es tiempo de nuevo Es tiempo de Es tiempo de nuevo Es un ¿Qué <risa> <¿Siniste? risa> What the fuck. Ay, okay. Morbid time. Nah ¿Qué dice? ¡It's Morbin Time! <ríe> ¡Eso fue el chiste! ¡Wow! Bueno. ¡What the f-! <ríe> ¡Venom Morris <ríe> ¡Venom Time! <ríe> <ríe> ¡Eso sí sería un peliculón, eh. No como esa su... I am inevitable... ¡Sí! ¡Sí! Esto Die. Ay, ¿cómo la hacen A esa película. Oh, okay. La gente acá encontró un fanedit de supuesto Morius 2, ¿no? El trailer que salió, Ay, no sé, pero es un fanedit obviamente de meme de Mori Italia, así que vamos a ver. Ay, ¿Cómo se llama Morius 2? Time? Okay. It's often times that you're presented with great challenges. Oh, yeah. You never know what's in store. <laughs> Blade. <laughs> People think he's a bad guy. Yeah. Okay. There was so much left unanswered. Michael Morbius. <laughs> We just gave a gift. Things are going. Ay, ay hermano, obvio, time. Eh. <risa> ay para la próxima, toma una de estas ideas son hijo de puta. Ese está más interesante, eh. Play Spider-Man Molius, o sea, es, eso es, es lo que quería más o menos quería la gente ver, ¿no? En primer lugar. Qué no tan de bueno este. <risa> <ahí>. <risa> okay, chiste ya. Está quemado, pero, pero... Mira lo que me encontré, a ver. Pero a la mejor. ¿Estos ¡Ay, <laughs> <laughs> <laughs> ah, cómo imita la voz, eh! ¡Es una pedazo! <laughs> yes, yes. ¡A ver, ¡It's more than time! ¡Excel! ¡Es una A la oh, my es mejor que vos. Ah, <risa> <risa> <risa> <risa> oh, genial, muy buenísimo. dale como lo a esto, Esto se acabó. Tres minutos después. En quiebra. Esto se acabó. <risa> Estuvo tú, gracioso, este. ¿tú? Spoiler de la cena poscaito la hago por super hero. Ay, este me acuerdo, el número 4. Super Saiyajin y el 2, pisar a 5k eso. A voy. No entendí nada. Ah ya salió, ya soy Miss Marvel No, no la vi pero encontré este, este bonito fanart, está muy bueno De la... la y las comments For Ay, Hulk ahí Hulk For... For, for Views sí, Yo vi este de, el, el trailer de Chihull, ¿no? y... Se aparece Hulk pero... Veo que cada vez que vi un meme, ¿no? Yo que cada vez Hall lo hace cada vez más simpático, en vez de más, más, más rudo. Entonces... Sé. Ah, ese yo lo vi, muy bien... nos cagaste. ¿A este? ¡Buah! vaya hermano! wow, ¡Muy bueno esto, Mocha! <ríe> Goku Spiderman, <español, bueno. ríe> estaba buenísimo! Uy uh, esto tiene que ver pero mira oh, buenísimo. ¡Oh! <ríe> uh, el personaje te queda sin espalda ya nada <ríe> la mierda Ah bueno. Bueno, bueno, bueno, bueno Ok este es un Spiderman <ríe> Ya había visto antes esta imagen pero ¿qué? Okay. El Batman de Fortnite creo lo okay. que Ah, ok, <ríe> antes no comenté pero sí, había visto el trailer de, de Pinocho y todo estaba bien hasta que apareció el ala Negra No se parece nada al Hada Original, no sé por qué hace los cambios, yo no entiendo a los Yankees, pero bueno Esta <ríe> tiene otra pinta pero menos de Hada, eh lo siento pero así es las cosas, digo, capaz me afuero todo eso pero... <ríe> Estaba, eh, porque es pelona, porque es negra, porque... <ríe> Nada que... Sí, pero bueno, así es Hollywood son cosas raras pero bueno. <ríe> What's up, bitch? A <ríe> El mod de España más lindo. <ríe> oh, wey, esta imagen. Ah, qué, qué, qué, cualquier, cualquier cosa <ríe> ah, bueno. Disney 2022 romperemos estereotipos con nada de color de color y sin cabello <ríe> en 2022 fox 2010 <ríe> ya lo hizo ya disney está haciendo inclusivo al pedo ¿eh? <ríe> ah, <eso> está buenísimo <ríe> es <molita. ríe> Ok, la vamos a dejar hasta acá gente Aquí haces este video de bebé de, de móviles así para dejar un video al canal. porque te haya gustado, dale un me gusta, compartir el video, suscríbete. Y bueno, nos vemos en la próxima. Soy yo, soy Ultimate. Bye, chao adiós. Bye.